Jaqueato el Fetro? ¿Cómo purificar su ayuno de de deficiencia y dificultades? ¿Cómo entra la felicidad en los corazones de los pobres, en necesitados para que se recoja Recoger, recogen la fiesta como como tú te recoges tú recogerás concederá conceder este efecto con la autoridad de, Al, de Ibn Abbas que Dios está complacido con ambos dejo el mensajero de Dios que la paz y las oraciones de Dios sean con él en pozo del zakat al fetra. Una purificación para para la persona que ayuna de palabras ociosas y palabras obscenas y comida para la para los pobres. El zakat el-fetr es obligatorio para cada musulmán, en su, pro, en su propio nombre, y en nombre de quien está obligado a gastar como su esposa e hijos. En la, en la cantidad que es obligatorio obligatoria para cada musulmán, Persona es un sa de cada gran, grano y, fu, y fruta para que la gente coma, como dit, dit, eh, dateles, arroz y lentejas, con la autoridad de Ibn Omar, que Dios está complacido con, con ambos. Dejo el mensajero de Dios que la paz y las oraciones. Si Dios se con él, impulsos de al unas una sa'a de dateles o se a la, a los musulmanes esclavo y, libre, esclavo y libre, hombre y mujer, joven y viejo. Mando que se, que se pagara antes de que la gente saliera. A orar se vuelve obligatoria, obligatorio la, eh, al atardecer del último día de Ramadán. Es mejor sacarlo antes de la oración del Eid. Y no hay nada de malo no sacarlo para, para Eid por uno o dos días es de ser de desde, desde la noche del de 28 28 porque el mes puede ser 28 29 o 30 no está permitido retrasarlo después de la oración de ley y quien no lo no lo paga en el, en el día del Eid es un pecador solo ser disculpado debe hacerse así que lo enseño con la, con la misma am amabilidad y consideraciones».